En el vídeo de hoy de píldoras ofimáticas vamos a ver cómo usar un SELECT CASE para aplicar un, una respuesta a varias condiciones de entrada. En este caso usaremos el CASE 2, de forma que vamos a cambiar nuestro código para que de los días del 1 al 5 nos diga que estamos en día laborable y los días 7 y 8 nos diga que es fin de semana. Todos los demás casos se recogerán en el case ELSE. En este caso tenemos que poner 1, 2, el valor que queremos, en este caso 5, y 6, tu 7. Guardamos, aceptamos y comprobamos. Para el dato 2 debe indicar día laborable. Para un 5, por ejemplo, también debe indicar día laborable, un 6 debería ser fin de semana y por ejemplo un 8 debería darnos un error, dato incorrecto. De esta forma podemos responder a varios valores sin tener que hacer un case para cada uno de los valores. Espero que os haya interesado